Oh, hola, hola a todos. Aquí van comentando un día a la taberna. Y hoy tenemos nuestro segundo capítulo de Total War Troy Amisos. Estamos aquí con Agamenón liados. A ver si podemos asaltar la ciudad de Tirinto. Nos hemos metido en guerra contra. Bueno, deducimos que son los corintos, ¿no? Son los corintos, son los corintos. Y fuimos a asediar la capital. Pero se nos complicó un poquito la cosa Porque encontramos este ejército aquí De 18 batallones Que se dice pronto Pero bueno, iremos a buscar a lo mejor El Comeno o Stymphalo Para no huir de cara contra su capital Veremos Lo primero importante Conseguir este asedio aquí Vamos a esperar un turno más Que no pasa nada, tampoco hay prisa Vale, perfecto. Y ya, en este turno no tenemos más... Vale, sí. Construcciones pendientes en Micenas, pero ya está. Unirse a la guerra contra Aziz. Eh, pues... La verdad es que me apunto. Hombre, si me lo puedo quedar... Vale, mira, me lo voy a quedar. Iremos para allá. Uh, Aziz tiene tropas ahí en el sur. No lo sé ¿eh? Ojo, trueque único Yo le doy oro y ellos nos dan Un montón de alimento Te lo voy a coger Te lo voy a coger La verdad es que por el momento interesa Interesa, nos hace falta Nos Vale, un... el decreto de un rey Público, un decreto real tu pueblo está dispuesto a seguir tus órdenes Pues solo con tu sabiduría podrán prosperar Publica un decreto real Perfecto, lo tenemos, estupendo Sangre por una moneda de oro Banda de Algenos Después de hace algún tiempo Desde Campesinos a te ha estado informando De algo en un principio imposible Un grifo que surca tus cielos También hay rumores más oscuros sobre la presencia De extranjeros extremadamente ataviados Con pieles y pepitas de oro De un solo ojo ...y cuyo dominio de la caja de exploración resulta aterrador. Por lo visto, van tras el grifo. Así, Álchenos, uno de tus patritas más determinados, se ha pasado de la raya una vez más con su última e insolente transgresión. Sin tú saberlo, ha aliado a sus guerreros con los extranjeros con el fin de llenar sus propias sacas de oro, un oro al que, lo, al que lo conducirá el grifo. Sin importarle el destino que le guarde a tan noble criatura, no puedes permitir algo así... Uh, grifo menor. Uh, uh, uh, uh Cuando grifo menor, todos los brutal. asentamientos de una provincia, dominarás a quienes residan en ella. Expándete y conquista más tierras del vale. Egeo. Vale, perfecto. Los arimaspos han uh. salido de caza. Estos. Su ágil grupo, al que lidera un héroe local de cierta fama, persigue a un grifo extraviado a través del corazón de tu territorio. Debes rescatar a tan majestuosa criatura. Otorga la libertad vale. a la bestia Y a cambio puede que reciba su lealtad Vale, perfecto Vale, con estos 280 de tur por turno hemos, Estamos ya en, en un balance positivo Maravilloso Vamos a sacar aquí otro decreto Que no sé si meter crecimiento Infantería ligera Producción de bronce puede estar siempre bien Pero nunca se sabe Vale Vale Coste de producción, los edificios de producción. Hombre. Vale, vamos a... Bueno, ¿esto qué es? Infantería pesada. Es que aún no tenemos infantería pesada. Pero reducir el coste de reclutamiento siempre está muy bien. Pienso que nos puede dar un bono bastante importante el hecho de tirar por aquí. Nos vamos por aquí, defensa cuerpo a cuerpo de unidades pesadas, Uf, a lo mejor para más tarde, pero bueno, no sería mala transición. Meter la madera aquí, unidades de proyectiles más baratas, recarga, munición, por el momento como tampoco tenemos muchos proyectiles, vale, vamos a tirar por aquí, vamos a hacer que el coste de reclutamiento de las ligeras sea más barato. Eso, al fin y al cabo, nos va a servir para sacar ejércitos rápidamente. Expandirlos ahora bastante. Vale, ok. Eh, eh, eh, eh. Vale, ¿por qué podéis construir en Micenas? Vale, nada, gracias. <risa> vale, vamos a meter aquí el mercado de estaño. Tenemos madera, tenemos bronce para hacer esto. Perfecto. Vamos a saltar aquí Tirinto. Vamos a hacer autorresolución, porque las batallas de asedio siempre me dan mucho asco. ¡Upa! Ah, vale. Toma ahí. ¡Oh! En la cara. Vale, perfecto. Experiencia, alimentos... ¡Uy, uh, muy bien! Oro... Vale, genial. Vale, perfecto. Vale, y simplemente vamos a ocupar... Convertir en vasallos no, vamos a ocupar Take it over. Madera, perfecto. Puedes publicar manifiestos en las provincias que gobiernas. Publica uno para alentar a la población a servirte como te sea más conveniente. Vale. Jabalina ligera con punta de bronce. Vale. Armadura de todas las unidades a la Escudo de tideo. Wow. Vale. Facción destruida, destruida, Tirinto Perfecto, vamos a mejorar Tirinto Ciudad Amurallada, sí Vale, y aquí podemos publicar decreto porque estos son vasallos Nuestros, me gusta Prácticas rituales, no, no Felicidad Recursos de la provincia Sí, está bien porque está, Aquí tenemos la producción de bronce Vale, vamos a meter la mejora en la producción. Ahora tenemos que atacar a esta gente. Eso para nosotros será importante. Y vamos a reclutar aquí un par más de unidades. Bueno, tenemos bronce para esta gente. Vale. 200 de bronce nada más. ¿Qué podemos sacar? Vamos a sacar... ¿Las jabalinas cómo están? Mm, mucha comida. Mucha comida, mucha comida absorbe esto. Vale, vamos a sacar... Un par de milicia y una más de honderos. ¿Dónde está? Vale, vale, vale esto está bien. Así, por rellenar un poquito. Me vale, me sirve, me gusta. Vale, ¿qué más tenemos? Wow, muchísimas notificaciones. Guerra declarada. etoliosítica Vale, contra las banda, la banda del chilenos. Victoria decisiva, equipamiento. Vale, vamos a ponerle a este señor. Lo podemos equipar. Equipo, aquí, armadura básica Es que el escudo No El arma La jabalina tampoco me sirve mucho Montura y seguidores No tenemos, así que mm -mm -mm. Puede acceder a ninguna Rango necesario 8 Claro, hay que subirlos de nivel para que sean capaces De acceder a las posiciones, vale Vale, vale, vale, vale, ok, eso está claro Entonces Vale, vamos a dejarlo en Micenas Sin ningún nuevo movimiento Aparente Y ya está Vale, perfecto Construcción disponible donde en Micenas No vamos a construir nada, vale Y perfecto, vamos a ver lo siguiente y ya está, nos movilizamos Venga Uh, trueque único No, no, no, no, no, no quiero Te estás subiendo por las paredes No, no, no, no, rechazamos Esto no nos vale para nada Tengo tanta pasta no. Piedras, muchísima piedra. Me estás pidiendo toda la piedra. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Vale. Canezos Literalmente, ¿quién eres? Este hombrecillo es de la guarnición, supongo. Vale, ok. ¿Qué son? Lanceros ar... Arimaspos. Peso medio, peso medio, peso ligero. Velocidad de batalla excelente. Vale. Somos una turba nosotros, ¿eh? O sea, somos muchísima gente. Trece, un ejército de trece. Supongo que ha venido aquí rollo cargando de. Hola, ¿qué tal? Pero va de vacío casi. El hombrecillo este. Tendré que aguantar, porque tendré que aguantar con. Lo que no me va a molar mucho es que esta gente son. Son escaramuzadores de estos. O sea, van a caballo con. Con jabalinas. Eso va a ser una locura. Bueno, veremos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, nosotros desplegamos aquí en esta zona. Vale, a ver por dónde nos vienen los refuerzos. Por aquí. Ah, no, por aquí vengo yo Madre mía, vaya liada, hijo mío Los dioses te pues sonríen Han llegado refuerzos no. Opa, opa, opa, opa, opa, opa Vale, vamos a meter toda la minice En un mismo grupo vale Junto con esto y con esto Grupo, vale Aquí os quiero a todos Los centauros los vamos a meter Aquí en este costado Vale, y todos los proyectiles Ay, no, no, no, no. Juntitos también Vale Este para acá Ah, vale, este lo vamos a meter en el grupo 4 Perfecto, esto y esto Vale Nos movilizamos. Esto aquí, estos tres al seis. Vale, cómo estamos. Tus guerreros han detectado enemigos Ah, bueno, ahí en medio. Vale, vale, vale. Llegamos, rollo. Sí, sí, tiraros. Están atacando a tu aliado No, ya me he cuenta Venga, grupo 2, por aquí Pua, O cargamos o nos hinchan Venga, vamos Agamenón Cazadores. Uyba, hijo mío. Están atacando a tu héroe. Estos no los han podido controlar aún. Vale, vale, vale, toda esa carga ahí por detrás. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, aquí vamos a cargar también por detrás. Vosotros no sé a dónde vais, pero os podéis acercar un poquito aquí porque estamos perdiendo toda la de los luchadores. Peligros, salid de ahí, salita, de ahí, salí de ahí, salid de, salid ahí, salid de la... ahí, salid ahí, salid ahí. Dios, que va, que va, que va, que va. Vale, grupo 3 todo cargado aquí. Venga, venga, venga, venga, venga. venga, venga, venga, venga. Vale, vamos a dejar eso ahí. Vale, vamos a llevarnos Desde a, a, a para allá. Unidades ocultas. No, hombre, normal. Venga, venga, venga, venga. Que tenemos que llegar, a ofrecer bastante dañito. Vale, esta de luchadores no la podemos... No, no la podemos recuperar. Vale, sí, sí, perseguir ahí, perfecto. Tenemos más unidad. Tus guerreros se están reagrupando. Venga. Vale, venga, venga, venga, venga, venga. No vamos a poder. Vencer aquí, en serio. Buah, estos tenían que estar cayendo. Vamos, pero de qué forma, vale. Muy bien, muy bien. Sus centauros, venga, gaminón. Vale, perfecto. Ellos con el héroe aniquilado no deberían ofrecer mucha resistencia ahora. Vale, la milicia está aquí. Estos garrotes, venga, vamos, vamos. Perfecto, estoy, ya empiezan a huir Nada, nada Ya están, fuera de combate ellos, perfecto Se consiguió, madre mía qué de daño nos han hecho, eh Era un ejército potente, el suyo La verdad es que no hemos podido estar muy, muy, muy cómodos Bueno, está bien, está bien Vamos, no, no los pillamos ni de milagro, ¿no? Oh bueno De luchadores... Bueno, no creo que haga falta pelearse más. Tampoco, simplemente ellos quedan derrotados y ya está. Se acabó, victoria decisiva. Tras victorio, los cuerpos de los rimas casi ocultan el terreno. Y Los que aún tienen fuerzas para seguir... Se marchan. Vale, 114 pérdidas, eh. Está feo eso. Pero bueno... Nah, hemos perdido la morrayita, la milicia y las infanterías baratas. Normal, eh. Tampoco... Tampoco íbamos a poder sacar mucho más de todo esto. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo pensaba que eran... Eh, que no eran escaramuzadores, que eran... Nada, con, un, de carga. Y ya está, para adelante, no sé. Ma, me resulta un poco raro. Pero bueno. Está bien, me gusta. Es una unidad que me gusta. Porque además tiene el disparo ese en 360 que le activas la... el modo de escaramuza. Y... Pues, chup, chup, chup! ¡Eso va tirando! ¡Ojo! Ah, vale, estos son los de Trefén, que no somos ni nosotros Vale A nosotros vamos a recoger unidades reabastecidas y ya está Bueno, está bien Pero es que único... Dios, no ¿Pero qué les pasa a la peña? ¿Quiere todo el mundo nuestro oro, tío? Que no la sangre por una moneda de oro Vale, nos hemos cargado a la banda Hemos publicado el manifiesto Perfecto Tener la bendición de los dioses mediante la veneración Construye un altar en honor a una de las deidades del Olimpo Para granjearte su favor Vale es, va, Ok, no tiene nada que ver con la de la influencia La mora, esto sí La mora de los dioses nos dan madera Perfecto Banda de alchenos, facción acción destruida Maravilloso Ok, pues vamos a movilizarnos ¿Con quién estamos en guerra? Con estos y con estos Pues no podemos movernos De tirinto cómodamente Y esta gente, claro, tendrá tierras al sur ¿No? Aquí, aquí Aquí Buah, vale Creo que nos hemos metido en un follón en el que no teníamos que haber entrado Pero mira Vale Vamos a reclutar aquí... Bueno, estamos a menos 20. Vale, vamos a hacer aquí el traspaso. Vamos a ir para allá. Hacemos el intercambio de unidades. Exacto. Vale, le vamos a pasar a Agamenón que va a hacer las guerras en el norte. Vamos a pasarle... Milicia no. Vale, vamos a pasarle un par de proyectiles... una de lanza para poder hacer la carga con esta gente 17, se van sumando, 18, 19 y... va, vamos a meterle otra de lanza Sí, vamos a meterle otra de lanza y así podemos hacer el grupo de, de carga lateral o de, de presión un poco más... más grande vale, y ahora vamos a mover a este hombre hasta Tirinto Perfecto. Agamenón, vamos a hacer que se quede en. Micenas. Vale. Unidades de ejército del héroe. Uh, vale. Tesoros saqueados tras la batalla. Puf pues no puede ser buena idea. Recolección. Buf. Infantería con armas a dos manos, eh. No está nada mal. Vale, vamos a coger este primero, basiquito. Que, que reduzca la, la, la... El coste de reclutamiento. Y es que aquí, claro, llega el punto, no sé si meter el templo, porque... Vale, ok, metes un templo, pero... ¿A qué, ¿A qué dios, no? Vale, aquí ¿qué podemos reclutar? Nada. Nada. Ah, por... Uf. Vale. Bueno, aguantaremos con lo que se pueda. Al fin y al cabo tenemos aquí la guarnición, un ejército de 8. Vamos a reclutar un par por hacernos fuertes. Sabemos que estamos en negativo, pero otra cosa no podemos hacer. Vale, vamos a meterle otra de lanzas al fin y al cabo con una buena carga y demás vale, sí, bueno, estamos en 4800 bien me sirve plantamos un templo aquí es que es eso, luego nos vamos a quedar no vamos a poder poner el salón de campeones ni la hueste de Agamenón ni la tumba de reyes ni... aquí en Tirinto lo podemos poner o se podría poner, a ver... Cuadro de edificios Uh, vale La hueste de Agamenón y el salón de campeones Solo podríamos poner eso Vale Ok, bueno, está, está bien por lo menos estar informado Vale Vale, vamos a pasar de turno Vale, mi cena, si estaba claro Vale, pasamos de turno y vemos a ver qué tal Trueque único Unirse a la guerra contra Beocios es que ni lo tenemos en el mapa, hijo. O sea, nos casca este que nos unamos a la guerra contra Aziz. Y luego se sale. Declinamos. ¿Por qué razón o con quién nos hemos metido en la guerra contra Aziz? Porque no me acuerdo, ¿eh? No sé, ¿contra quién nos hemos... ¿por qué, ra... ¿Por qué invitación nos hemos metido en la guerra contra Aziz? No, mucho comercio, ¿eh? Muchísimo comercio. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Máxima fuerza, perfecto. Pues nada, vamos a tener que volver a bajar. Uy. Con Agamenón. A explicar las cositas aquí a esta gente. ¿Quién, ¿Quién está? ¿Vamos a tirar diplomacia? ¿Y quién está en guerra con Aziz? Aziz. Nos hemos quedado solos en la guerra contra Aziz. Salamina. Negociar. Eh, únete a la guerra contra Aziz. Madre mía. Vale, ok No, es que tenemos que bajar aquí hacia el sur para poder defendernos aquí en Tirinto Porque si no nos van a entrar y nos van a destrozar Vale, vamos a coger... Vale, vamos a cargar contra él el... No, ¿por qué? No me apoyan ¿Por qué no me apoyan? Desde la ciudad. ¿What? No, no, no, no, no, no, no. O sea, ¿y tenemos retirada en barco? Oh, ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No hay como una preview del movimiento? Vale, sí, vale Esto es lo que estábamos buscando en un principio Vale, ahora sí Ahora sí Vale Liberar batalla Vale, vamos a por ellos Vamos a por ellos Que se ent... Uh, ¿esto qué es? Esto sé que es barro, creo Esto creo que es montaña Fua, aquí vamos a tener complicaciones entonces, eh Aquí vamos a tener complicaciones entonces. Vale, yo creo que nos vale la pena coger este bosque, plantarnos aquí, salir con un poco de gente por aquí y a lo mejor con los centauros llegar por aquí. Depende por donde nos vengan los ejércitos. Vale, Continuar. Estaba ya ahí montando la estrategia. Niebla, visibilidad reducida. Vale, vamos a esperar una. Lluvia. Vale, esperamos otra. Seco. Vale. Uf, bien. Esto es barro, ¿no? Aquí tenemos menos movimiento Vale, no me, no me parece mal este costado Vamos a hacer con esto un grupo aquí A nuestro héroe con este Vale, vamos a hacer aquí este grupo de, de línea frontal Con este otro grupo vamos a dejarlo aquí un poquito apartado en el bosque Vale, aquí está No, que no se quede fijado así, vale y aquí las tres de onda, perfecto. Este grupo sí que lo vamos a fijar. Y, y con estos lo único que vamos a hacer es aguantar en esta posición. Si quieren entrar por el barro, porque además aquí no, no indica nada. No. Vale. Los dioses te sonríen. Han llegado vale. refuerzos. Vale. Pero nos queda muchísimo aún. Venga, venga, venga, venga, nos incorporamos todos, ¿estamos o queda gente por llegar? Queda gente por llegar, vale, nos vamos agrupando aquí y tiramos la velocidad, vale, me gusta Vamos a buscar los lanceros estos, vamos a añadirlos al grupo 1, perfecto, y que forme todo el grupo 1 aquí Vale, perfecto. Esta línea de escudos. Vamos a traerla hasta aquí. Perfecto. Ahora, vamos a coger todo este grupo. Vale, estos y estos. Vamos a añadirlos al grupo 6. Perfecto. Y que vengan hasta aquí. Vale, grupo 3. Empezamos a disparar ya. Oh, vale, vale, vale, vale. Me gusta. Vale, vale, eso es, es eso. Nosotros vamos a aguantar. Vale, todos los de estos al... Vale, vamos, no, dame un grupo cualquiera Los traemos para acá Vale, bueno, y todos los arcos Vale, ¿dónde está la milicia? Todos estos que están bajos de mora, ETC Venga, vamos a pasar para adelante El enemigo ¿Vale? ha detectado tus unidades ocultas Hombre, que si las ha detectado, te contaré. El grupo 8, venga, empezar a disparar ahí, acribillarlos. Perfecto. Venga, Agamenón no, que ya ha llegado. Agamenón no, que se venga a luchar aquí. Nah, nah, perfecto, perfecto, perfecto. O sea, el colapso es brutal. Nah, no tienen nada que hacer contra nosotros. Pero nada, nada, nada, nada. Están atacando a tu héroe. Vale, vale, perfecto. Ok, y ahora en cuanto pasen estos por aquí. Vale, vamos a ir hacia acá. Para coger terreno. Y los engancharemos así por, desde la retaguardia, más o menos. En cuanto a estos empiecen a huir, nosotros no perseguimos, nosotros reculamos, vale. Vosotros dos aquí. No, no, no, no, no, no, no. Nosotros nos vamos a quedar por aquí en este costado. No, no perseguimos, no perseguimos, no perseguimos, no perseguimos. Bueno, si se van hacia el otro lado, sí. Pero nosotros no vamos a perseguir, no vamos a perseguir. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. Eso es, eso es. Vale, vosotros aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos Y empezamos a formar Vale, pues nada Si quieres desvelar la trampa, la desvelamos No pasa nada Vale, muy bien, muy bien, muy bien Esas filas ahí Perfecto Vale, vale, vale Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso Ok, vale Ok, ¿dónde está la caballería? Venga, esa caballería, aquí Aquí, aquí, aquí, aquí Hay que cargar con fuerzas Con ganas, nada, nada, nada, nada Pero ni de milagro Vale, ya la pillamos a Gamenón Y mira, mira, mira, mira ese bufo de daño puh, Nos va a dar la vida pero de qué forma. Aquí deberíamos estar reventando a ese héroe. Vale, vamos a coger una de luchadores centauros y la vamos a hacer que cargue por aquí. Estupendo. Han hecho vida, tus guerreros. Vale, esta la vamos a cargar aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, la milicia huye, normal. Vale, perfecto. Más o menos como estamos. Bueno, un extra de velocidad también nos da un poquito igual. Venga, a ver, cargamos por aquí detrás. Venga, venga, venga, venga, ahí, al héroe. Eso es, vale. Aquí, ¿qué tal vamos? A esto lo vamos a reventar ya, vale, vamos a llevarnos las lanzas. Vale, vale, perfecto. ¿Ves, ves, ves, ves? Y ahora esto, aquí por el costado, esto va a ser mortal para ellos. Perfecto. A menudo, no tenemos de nuevo el bufo. No podemos hacer que vuelva este hombre. Está de lanzas, ¿por qué no entra en el combate aún? Perfecto, victoria. No, no, no, no. Pero vamos a luchar. Bueno, hasta que lo reventemos. Eso es, eso es. Vamos a pasarles por encima a esta gente. Continuad, continuad, continuad, continuad, continuad, continuad, Ahí, ahí, ahí. pillada todo el mundo, eh. No, aquí no se escapa nadie. Masacre absoluta. Venga. Ah, no, ya hemos perdido el buff de la velocidad, es verdad o lo que se pueda. ¡Buah, menuda lluvia de proyectiles! Tu ¡Vaya ejército que tenemos aquí entre manos! Me encanta. Venga, aquí, al héroe enemigo, reventarlo. ¿Vale? Nah, yo creo que con esto es suficiente, que tampoco vamos a poder rascar mucho más. Nah, lo vamos a dejar por aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, A ver, no lo podrán cazar. Nah, porque ya estamos recibiendo nosotros mucho Bueno, sí, sí, eh, le están haciendo bastante daño, ¿eh? Está, sí, sí, sí, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, lo van Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, está bajando un montón. Vamos a aprovechar y cargamos con el resto de unidades también. Eh, perfecto, aniquilado. Vale, pues nada. Cerramos la batalla. Perfecto, victoria decisiva. Nos los llevamos por delante. Y ahora podríamos movilizarnos tanto a ir a buscar a sus territorios como a la zona norte para ir a... ay ay ahí, ahí. Venga... Bien, bravo, chico, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, me gusta. Vale, experiencia, motivación, alimentos, uff, 7% Vale, sí, vamos a hacer reabastecimiento de unidades. Uh, eventos. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, bueno. Con paso firme, menos 10% del gasto en el mar. 4% de la muerte, lucha en el mar. Bien. Movimiento de campaña para Gameron. Uh, qué bueno. Vale, pues nada. Hemos, hemos sacado una ventaja brutal. Podemos acudir a ti. No, pues. Wow. Perfecto, vale, lo, lo hemos podido dejar aquí Maravilloso mm, Creo que esperaremos Por si queremos vale. Uh, vale, lo tenemos para subir al nivel 2 Égida de Zeus, resistencia frente a los proyectiles O marcha de Hermes Es que la marcha de Hermes está muy bien La resistencia a los proyectiles, pero esto es en área Uno mismo, solo Vale, pues vamos a poner la marcha de Hermes Me gusta mucho para cargar y ir de cara por ellos Me gusta, me gusta Es que no sé si con este ejército somos capaces de destrozar a estos dos. Porque si cargamos aquí, pues, ¿ves? se van a apoyar entre ellos. Y eso con un solo ejército no va a ser posible de responder. Están muy tocados, porque están muy tocados y no tienen un héroe puro de batalla, creo. Pero habrá que ir a conquistar Egina. Y ya cuando conquistemos Egina. Podremos, si eso, si eso, bajar aquí a las tierras más al sur, a estas islas. Pero por el momento nos vamos a quedar y vamos a tratar de responder y, y conquistar a los corintos. Vale, nos hemos defendido bien, así que vamos a cerrar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de esta serie de Total War Troyamizos. Veremos a ver si más adelante podemos sacar nuevas unidades mitológicas. Pero bueno, poco a poco estamos empezando. Este es el principio de una gran campaña.